En una sociedad por acciones simplificadas, ¿se requieren hacer asambleas? La respuesta la obtenemos en el artículo 269. Las modificaciones a los estatutos sociales se decidirán por la mayoría de votos. En cualquier momento los accionistas podrán acordar las formas de organización y administración distintas a las contempladas de este artículo, siempre y cuando celebren ante federatario público la transformación de la sociedad. Sí, pero no me dice nada sobre las actas de asamblea, que se pueden modificar los estatutos sociales y se deciden por la mayoría de votos, pero no me dice nada sobre las asambleas. Pero el artículo 273 establece, en lo que no contradiga el presente capítulo, son aplicables a las, acciones, a las sociedades por acciones simplificadas las disposiciones que regulan a la sociedad anónima. Por lo tanto, se puede tener en una SAS, o en una SAS deberíamos de tener, asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias, así estés constituido por una sola persona, porque es una persona moral distinta al socio y por lo tanto tiene que celebrar esas asambleas y nosotros hemos observado que no hay en una SAS, no, no, no han seguido este tema de las asambleas ordinarias y extraordinarias. En la opinión de tu servidor, se tendrían que celebrar en términos del artículo 273, porque no se contrapone. Están las disposiciones de la sociedad anónima y no se contrapone con las disposiciones de la eh, sociedad eh, SAS. no Y entonces ahí tenemos ese tema. ¿ok Bien, son las once y media en punto. Ya vemos el tema de las eh, asambleas de manera muy genérica, muy rápida, pero para que tengamos nociones de cómo se celebran y cómo se hacen. Vayamos a un pequeño receso de 20 minutos para que puedan estirarse, acudir, desayunar un poco porque estamos desde las 9 y regresamos en 20 minutos con ustedes. ¿ok? Eh, nos vemos en breve para continuar con este análisis de las sociedades mercantiles. Gracias continuemos continuamos con nuestra sesión de este viaje es un viaje para que conozcamos pues eh, fundamentos elementales de lo que son las sociedades mercantiles y pues algunos puntos relevantes no ya distinguimos el tema de especulación comercial la cuestión de la responsabilidad de los socios este aspecto de las asambleas en la cual combinamos dos puntos primordiales, lo que es el llamado, la convocatoria para que los eh, socios accionistas se presenten y el tema de los puntos que vamos a tratar en la asamblea y vimos cómo en, el, en la parte, sobre todo, de, de las sociedades anónimas, pues tenemos esta cuestión no de, de distinguir entre una asamblea ordinaria y una asamblea extraordinaria, cosa que no sucede con la sociedad de responsabilidad limitada. Ahí no tenemos asambleas ordinarias ni extraordinarias, y también en las sociedades civiles, por ejemplo, tampoco se hace esa distinción entre asambleas ordinarias y extraordinarias. Eh, el, el único... El único tipo societario donde podríamos ver esta distinción sería en la SAS, en la SA, perdón, por naturaleza y por reflejo, por decirlo de alguna manera, con la SAS. Ahora, hay un punto importante en esta situación de las sociedades mercantiles, que es, son los libros sociales, ¿ok?, las sociedades mercantiles van a tener dos principales libros societarios o sociales. Uno de ellos es el libro de actas. En este libro de actas es donde se van a ir anotando todos los acuerdos que vamos teniendo como socios. Y aquí se transcriben todo ese historial de una asamblea, ¿ok? Entonces tenemos este libro de actas y en este libro se encuentran tanto las asambleas ordinarias como las asambleas extraordinarias. Muchas veces tenemos la idea que las asambleas son hojas sueltas y que están protocolizándose o no. La realidad es que debiéramos tener un libro empastado en la cual, en el cual más bien, asamblea por asamblea se va reflejando, se van transcribiendo todos esos acuerdos y algunas actas de asamblea, como las extraordinarias, son las que se llevan a protocolizar. La norma establece que cuando no tengamos ese libro al alcance o cuando por azares del destino no se puede transcribir en una asamblea ordinaria, transcribirla al libro, entonces se puede hacer a través de hojas sueltas o de manera independiente o aislada, que son las que se van a llevar al protocolo. Aquí lo importante es que nosotros observemos, a lo mejor nosotros no vamos a hacer las, los libros ni las actas ni nada por el estilo, pero sí nos debiéramos de preguntar, oye, tu empresa... Tienes el libro de actas de asamblea y muéstramelo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí, amigos? Vamos a encontrar todo el historial de las veces que se han reunido los accionistas y las decisiones que han tomado, los acuerdos que han realizado. Entonces, si nosotros llegamos a muchas empresas, la realidad es que no vamos a encontrar el libro de actas. Porque pareciera ser que cada quien las celebra o no las tienen, etcétera, ¿no? ¿Quién hace las actas de asamblea? ¿El notario o el contador? Fíjate que ninguno de los dos, mi estimado usuario, ninguno de los dos hace actas de asamblea. ¿Por qué no, no, no se hacen? No, tampoco el abogado, Margarita. Fíjate, fíjate cómo se tiene que llevar el acta de asamblea. Es interesante este tema porque... Como no estamos inmersos en lo que se debe de desarrollar, este, generamos estas presunciones, son la verdad. Presumimos que lo puede hacer el abogado, presumimos que lo puede hacer el contador y presumimos que lo puede hacer el notario. La realidad es que no. ¿Usted nos podría apoyar con un acta de asamblea? Sí, por supuesto, y ahorita les voy a mostrar una si, si gustan. Ahorita les muestro una. Denme dos minutitos. Eh, les voy a mostrar una de las actas de asamblea donde participa tu servidor. Eh, a ver, permítanme. Mm, aquí está. Y vamos a ver, por ejemplo, esta que se acaba de celebrar. Ok. Vamos a ver esta. Tiene poco que se celebró. Nada más que tengo que cambiar algunos datos denme dos segunditos para que ustedes observen de lo que les platico. Realmente no es este cosa del otro mundo, ¿no? Sino que la realidad es que sí si lo hacemos, sí se tienen que hacer, pero a veces pues no nos vemos inmiscuidos en los temas, ¿no? Ok, vamos a cambiar esto también. Ok, vamos a cambiar esto. Denme dos minutitos para terminar y ustedes lo puedan válidamente observar para que vean que sobre el acta de asamblea precisamente este, lo realizamos. Vamos a ver. Esto lo hago porque para que ustedes observen, pero también este. ¿Cómo se llama? Listo, y ahorita se los voy a compartir, vamos a dejar de compartir esto. Por ejemplo, aquí ustedes van a observar una asamblea extraordinaria que se llevó el 14 de mayo, ¿no? Cómo es que el presidente eh, de la asamblea realiza eh, su, su mención, la orden del día que se tiene que seguir, en, en este caso fue la modificación, fue una... Como se trata de modificarse... Un, este, unas partes de los estatutos nosotros decimos si vamos a modificar estatutos tiene que ser en una asamblea extraordinaria y entonces aquí va a haber una modificación a los estatutos respecto de la restricción en transmisión de acciones que fue parte del acuerdo que se dictó y por lo tanto bueno pues se va siguiendo todo el protocolo del acta de asamblea ¿Cómo se tiene que desarrollar el acta de asamblea. Pues la realidad es que debiera de llegar, deberían de llegar los socios. A, vamos a hacerlo desde un punto de vista totalmente utópico, ¿no? Es lo que nosotros no vemos y que debería de pasar. La realidad es que debería de llegar el socio, deberíamos de tener el libro de socios o accionistas y con base en ese libro de socios o accionistas y darlo, dar, darle entrada. A cada socio al área donde se va a desarrollar la asamblea. En la asamblea se va a nombrar un escrutador, que es el que va a determinar cuál es el quórum que existe. Se va a dar lectura a la orden del día y el presidente, va a haber un presidente de la asamblea y va a haber un secretario de la asamblea. ¿Ok? Estos dos eh, son parte relevante. ¿Por qué? Porque el presidente va a llevar la dirección de la asamblea, es decir, es el que va a señalar, ahora el punto de la orden del día es este. Y por lo tanto, yo propongo que se tiene que hacer esto y esto y aquello y se lo propongo a la asamblea. La asamblea delibera, determina comentarios y en función de ello aprueba o desaprueba. ¿Cuál es la función del secretario? Ese es el tema. ¿Quién hace el acta de asamblea? El secretario de la asamblea. El secretario de la asamblea es el que está tomando nota. Vamos a decirlo de esta forma. El secretario de la asamblea es el que está redactando esto. Primero voy a redactar la apertura de la asamblea. La designación del escrutador. Voy a realizar, si se anexa la convocatoria o no, los asuntos generales que se puedan llegar a tratar. Y entonces ahí tenemos que todo eh, el desarrollo del acta de asamblea lo está realizando el secretario. Y el secretario se tiene que encargar de la transcripción al libro de actas. En teoría... El secretario tendría que estar redactando de puño y letra el acta de asamblea dentro del libro. Así es como debiera estar. Y después esa asamblea se tiene que llevar al protocolo. El notario lo único que hace es copiar los acuerdos que se hayan celebrado en el acta, en la asamblea y dar fe del contenido de esos acuerdos. El contador lo que tiene que hacer es que se decidió nada más para llevarlo a la parte financiera si es que hay algo que reflejar. Por ejemplo, se decretó el pago de dividendos. Entonces yo como contador observo el acta de asamblea y con base en eso registro el decreto de dividendos. ¿no? El abogado, ¿qué tendría que hacer? Pues en este caso nada más... Vigilar que en su caso hayan seguido el protocolo de publicación de la convocatoria, que hayan estado presentes efectivamente, que eso ya se el al escrutador, etcétera, tratar de aconsejar cómo se va a desarrollar el acta de examen, pero así es como debiera desarrollarse, que no se hace así. Ese es otro punto porque tenemos la idea de que eh, voy a descargar un acta de asamblea de aprobación de estados financieros o a ver quién me pasa un acta de aprobación de estados financieros y en ese sentido eh, tomamos el acuerdo, ¿no? Lo copiamos y lo pegamos y lo mandamos a firma. Y no, así no es como se tiene que desarrollar y poco a poco se va a ir denotando, como en los exámenes, cuáles actas de asamblea son copy-paste, copy-paste, eh, de, de, del internet, de, de los medios y cuáles son actas de asamblea que verdaderamente se están desarrollando entonces ese es un punto que tenemos que considerar ok el secretario efectivamente, gracias Marisela efectivamente es el secretario que se elige en la asamblea quien desarrolla todo esa acta. Se tienen, eh, Ana, si se tienen todas las actas en hojas sueltas, pero debidamente ordenadas y archivadas, cuenta como libro de actas. Eh, sí podría darse el caso, mi estimada Ana, pero tiene que llevar esta secuencia, ¿no? A nosotros, para dar una mayor certeza, lo que sugerimos es que sean foliadas. ¿Por qué se pide el libro empastado? ¿Por qué, por qué la cuestión del libro empastado? Es por una cuestión de control interno y debidamente foliado, que no le falten las hojas, es decir, que no hubo una contaminación, una irrupción, una cuestión de afectación al momento de llevar las actas, ¿no? Margarita, en la empresa donde trabajo se realizan las asambleas, se toma nota de los puntos de acuerdo y se pasan a memo al abogado, le da formalidad al acta, es incorrecto, pues desde mi perspectiva sí debiera ser incorrecto, Margarita, debiera hacerlo el secretario, pero bueno, es un modelo que, que se está llevando. Saludos a nuestros amigos de Facebook, veo ¿no? que ya nos están transmitiendo a través de la plataforma. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos aquí en Familia Census. Estamos con el tema de sociedades mercantiles. Y bueno, ahorita estamos platicando sobre el libro de actas, sobre los libros sociales. Terminamos con el libro de actas y ahorita vamos a pasar con el libro de socios o accionistas, ¿ok? pero no debe llevar algún orden o puntos importantes. Eh, precisamente para eso es la orden del día, mi estimado usuario. Ese es la orden del día. Algunos puntos importantes los tenemos que conocer nosotros. Por eso nos debemos de asesorar como socios o accionistas sobre estos temas de las asambleas, que no nos lo va a dar el abogado. Por eso tenemos que ser cuidadosos, ¿ok? Tenemos la asesoría, pero no la elaboración, ¿Ok? Es diferente el libro de actas con el libro de nombre de socios. Lo que pasa, eh, Alejandro, es que hay dos tipos. Dependiendo el tipo de sociedad, ¿ok? Cuando hablamos de la sociedad de responsabilidad limitada, aquí se llama el libro de socios, ¿ok? Y cuando hablamos de la sociedad anónima, en esta se llama registro de acciones o libro de accionistas. ¿Ok? Entonces, dependiendo qué tipo de sociedad estemos trabajando. Ahora, en este libro de socios, ya vimos que en el libro de actas se van a registrar o se van a incorporar todos los acuerdos que están tomando los socios dentro de una asamblea. Y en la sociedad de responsabilidad limitada, o bien en una asamblea ordinaria o extraordinaria, en una sociedad anónima. El libro de accionistas o el libro de socios, accionistas y SSA, socios y SCDRL, aquí es donde se va a llevar el historial de las transmisiones de las acciones. ¿okay? Cada sociedad, en el caso de la SR, SDRL, va a llevar el libro de socios en la cual se va a inscribir el nombre el domicilio de cada uno de los socios con la indicación de las aportaciones y la transmisión de las partes sociales. Y ya vimos que para la transmisión de las partes sociales en una SDRL necesitamos la anuencia de los demás socios. En las sociedades anónimas lo que se lleva es el registro de acciones. El punto más importante es la sociedad considera como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito en el registro o en el libro. Recuerda esto. Nosotros somos socios o accionistas de una persona moral, de una sociedad, pero la sociedad tiene personalidad jurídica y patrimonio distinto al de los socios. Por lo tanto, hablamos de otra persona distinta. ¿Okay? Ahora, esta sociedad solo va a reconocer como socio o como dueño de las acciones al que aparezca en el registro de accionistas. ¿Okay? Entonces, imagínate, tenemos el patito S.A. Bueno, el patito S.A. debe de tener un libro de accionistas. Y solamente va a reconocer como dueño al que aparezca en ese libro. Entonces puede que yo tenga una acción del patito SADCB. Pero si yo no aparezco en ese libro, patito SADCB no me va a reconocer como, como accionista, como dueño. Es decir no me va a reconocer con los privilegios o con los derechos corporativos y patrimoniales que conlleva una acción. ¿Qué derechos corporativos o patrimoniales nos tiene una acción? Derechos corporativos como el poder votar o el poder demandar a la sociedad. Yo como socio puedo demandar a la sociedad porque es un ente distinto. ¿Ok? ¿Y cuáles son los derechos patrimoniales Ah, los derechos patrimoniales son los dividendos, ¿ok? Entonces, imagínate esto. Estamos en el patito SADCD, en el cual, como socio, está Edwin, está Esteban, está Victoria y está Jorge. Tenemos a cuatro accionistas, ¿ok? Pero Jorge decide venderme su acción y se retira del patito S.A. Y le vende a Efraín su acción. Entonces ahora Efraín tiene una acción. El patito decide distribuir utilidades a los socios. ¿okay? Y entonces llega Efraín bien contento para que le entreguen sus dividendos. ¿Y qué creen que le va a decir patito S.A.? Le va a decir, no Efraín no te puedo pagar tus dividendos. Yo voy a decir, ¿por qué si aquí tengo una acción? Bueno, porque aunque tengas la acción, yo no te reconozco como socio de esta empresa, de esta sociedad, porque no estás inscrito en el libro de accionistas. Al que reconozco como socio es a Jorge. Por lo tanto, a Jorge, es a quien le voy a pagar los dividendos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que cerrar un círculo correcto en una enajenación de acciones? Ya vimos que en la S.A. no se requiere pedir permiso a los demás socios, a los demás accionistas para vender la acción. De tal manera que Jorge puede en cualquier momento enajenar la acción. Y se encontró Efraín caminando y le dijo, oye, te vendo una acción de patito. Dijo, ok, hagamos el contrato de enajenación de acciones, me transfieres el título accionario y ahora yo soy el dueño de la acción. Sí, pero para que Patito me reconozca como accionista, me tengo que acercar y decirle, Patito, registra esta transmisión, este contrato de compraventa con esta acción, debidamente endosada, registra la transmisión en el libro de accionistas. Y entonces ahora sí reconóceme, deja eh, de, de darle la calidad de socio a Jorge y reconoce a Efraín como nuevo accionista de El Patito porque adquirió una acción. Y entonces ahora sí se hace el registro y por lo tanto el patito ya me tiene reconocido como accionista y por lo tanto me da el derecho corporativo y el derecho patrimonial que derive de la acción. Mientras yo no aparezca registrado en ese libro, yo no puedo considerarme como dueño. Más bien, la sociedad no me puede reconocer como dueño de esa acción y, por lo tanto, de estos, eh, de esos beneficios. ¿Ok? Por eso, como decíamos in, a, hace un momento, cuando iniciamos esta segunda parte, por eso cuando se apertura la asamblea y comienzan a llegar los accionistas, lo que tiene que hacer el escrutador, el que va a estar encargado de verificar el quórum y que, cuál número de acciones se encuentra presente, es... Validar contra el libro de socios o accionistas. Eso lo tiene, eh, eh, ahorita, veo, ahorita vemos quién debe de tener bajo su resguardo el libro de actas y el libro de accionistas. Se le, va present, se le va a prestar al escrutador para que cuando lleguen los accionistas a tomar decisiones en la asamblea, se coteje contra el libro de socios o accionistas. Socios si son sociedad de responsabilidad limitada y accionistas si son de la sociedad anónima. Y entonces yo estoy como escultador con mi libro, viendo si están reconocidos como socios. Y entonces si Efraín no hizo la transmisión, no solicitó el registro, la inscripción al registro de acciones o al libro de accionistas, entonces me van a decir Efraín, pues padrísimo, traes una acción, eh, parece ser que el Jorge te vendió esa acción... Pero no te podemos permitir el acceso a la asamblea porque la sociedad todavía no te reconoce como accionista. Porque no apareces en este registro de acciones. ¿Ok? Y entonces me tendré que retirar y no podré participar. Por eso la importancia de cerrar el ciclo en una enajenación de acciones. En una sociedad de responsabilidad limitada no es necesario cerrar el ciclo porque, como lo veíamos, la enajenación de la parte social se está dando en una asamblea, porque ahí es donde se está observando el acuerdo de los demás socios para poder darle trámite a esa operación. Entonces vamos viendo cómo cada sociedad tiene particularidades que las van haciendo distintas y por lo tanto tenemos de manera general, hay que conocerla, ¿no? Eh, Efraín debe demandar su inscripción a los accionistas y a su vez la repartición es correcto. Yo tengo que solicitar la inscripción. Por eso es tan importante, ¿ok? Por eso señala, a efecto, la sociedad deberá inscribir en dicho registro a petición de cualquier titular. La transmisiones es que se efectúen. Entonces, por eso yo tengo que llegar. Ahora, ¿quién es el responsable del resguardo del libro de actas y del libro de accionistas o de socios, quien representa a la sociedad, ya sea de forma individual o de forma conjunta el presidente. En es, si es de forma conjunta denominado consejo o de forma individual conocido como único, entonces él es el encargado de ese resguardo porque él es el que representa a el patito ese, él es el que manifiesta esa voluntad y por lo tanto él es el que tiene que inscribir en ese libro, entonces ¿qué haría Efraín? acaba de comprar esta acción a Jorge, se tiene que presentar con el órgano de administración Administrador Único o Consejo de Administración para solicitar que se registre esa transmisión en el libro de accionistas y ahora sí se cierre el círculo. Es correcto, mi estimada Marcela. Así es, el órgano de administración. Entonces vamos viendo cómo se dan estos temas. Ahora, ¿qué debe de contener el libro de registros de acciones? el nombre, la nacionalidad, el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le pertenecen, expresándose en números, series, clases y demás particularidades. La indicación de las exhibiciones que se efectúen y las transmisiones que se realicen en términos del artículo 129. Y además, como plus, lo que solicita el Código Fiscal de la Federación, como que el RFC de los socios o accionistas. Entonces, hay que complementar ese libro especial. Entonces, hablamos de libros sociales, el libro de actas y el libro de socios, cuando se, se refiere a la SDRL, y accionistas, cuando se refiere a la SA. Por eso, la autoridad fiscal, cuando realiza el ejercicio de facultades de comprobación, visita domiciliaria o revisión de gabinete, solicita la exhibición de los libros sociales, entendiéndose estos como el libro de actas donde se fueron tomando todas las decisiones o los acuerdos de las asambleas y el libro de accionistas para saber quién es el titular, del, eh, a quién se le reconoce como accionista. Porque no vaya a ser que ya Efraín o Jorge realizó una transmisión pero nunca se registró en ese libro. Por lo tanto, en materia fiscal, como el libro de accionistas no está actualizado, se le va a seguir considerando a Jorge como accionista, cuando ya no lo es. Entonces, por ello la trascendencia de conocer este libros este tipo de temas y de los libros sociales. ¿no? Entonces, ya vimos, libro de actas, libro de eh, socios, o accionistas. Y ahora llegamos a un, a otro punto. Los órganos que integran a las sociedades. ¿Ok? Dependiendo del tipo de sociedad, serán los órganos que en su caso pudi pudiésemos tener. En una SDRL, el órgano máximo es la asamblea de socios. Este es el órgano máximo y de este órgano va a existir el órgano de administración. Este órgano de administración podrá ser dirigido de forma individual o de forma conjunta. Si es de forma individual, le llamamos gerente único. Si es de forma conjunta, le llamamos consejo de gerente. ¿Ok?